Le damos un fuerte aplauso a Natalia. Buenas, ¿cómo están? Qué lindo compartir este momento con ustedes. Bueno, como decía la conductora, mi nombre es Nati eh, Y yo fui, de, de alguna manera, una de esas personas eh, cool del ecosistema emprendedor que invitan a, a varios lugares, a dar eh, varias charlas, eh, a viajar por el mundo y ese tipo de cosas. Eh, e inclusive, en, en algún momento y alguna vez, eh, estuve presente, o sea, fui parte de una exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Es real esto, no lo demuestra tanto ahí, pero la cara de galleta eh, que tengo en ese momento, en esa selfie, demuestra que algo importante estaba pasando. Eh, todo esto se dio en el marco de un emprendimiento eh, que cofundé con dos amigos que se llama Incluyeme.com. Es una empresa de impacto social enfocada a la incorporación laboral de personas con discapacidad. Y yo en Incluyeme eh, cumplía el rol de desarrollo de negocios, de abrir operaciones eh, en otros países y básicamente el trabajo me llevaba constantemente a salir de la zona de confort. En, en el marco de eso viví en esta ciudad hermosa que es Santiago de Chile estuve viviendo dos años ahí, la verdad que se vive muy bien, es un muy buen lugar para estar, pero me pasó que empecé a extrañar. Extrañaba a Argentina, extrañaba a la familia, extrañaba a mis amigos, eh, el asado, to todo lo que uno extraña cuando está afuera y me empezó a pesar bastante. Y por otro lado, también, sentía que durante todos los años que estuve en Incluyeme, le había dado tanto y había hecho tanto que me había quedado sin nada. Estaba agotada, no tenía energía, estaba desmotivada, no tenía más ganas de emprender, no tenía más ganas de, de hacer nada. Entonces, hablando con mi familia y mis amigos, les dije, bueno, che, ya está, quiero volver a Argentina. Todos así, hablándome, no, ¿cómo vas a volver a Argentina? Que quédate donde estás, que vivís bien, que sí, tap, tup. Eh, pero bueno, la verdad que yo ya lo tenía decidido y, y así fue que me fui de vuelta a mi Buenos Aires querido sin ningún plan. Para que sea una idea fui a parar a la casa de mis viejos porque ni siquiera tenía casa, o sea, no, no tenía nada armado. En ese momento se me hacen una propuesta de gobierno para trabajar en el área de emprendedores, algo que a mí siempre me gustó, o sea, a mí me interesaba y me motivaba mucho esto de lo que yo había aprendido emprendiendo, bueno, tratar de pasárselo a otros emprendedores y emprendedoras y que les cueste un poquito más de lo que me costó a mí poder emprender. Así que acepté esa propuesta, entré al gobierno, la verdad que me fue muy bien, metí varios goles, estuve más o menos dos años. Fueron dos años porque, como suele pasar acá en, en Argentina, a los dos años de una gestión generalmente empieza a no haber más, eh, no, no, no haber más plata, no se podían financiar procesos ni, ni trabajos. Entonces, un poco que el trabajo ya había finalizado. Y en el marco, en ese momento me ofrecen de una aceleradora de base tecnológica, sumarme a trabajar con ellos. Empiezo a tener entrevistas para ver qué onda y ahí se me empezaron a ascender todas las alarmas. Eran varios socios, un grupo de socios de Chile y otro grupo de socios de acá de Argentina y pasaba que cuando me reunía con cada uno de ellos parecía que iba a entrar una empresa distinta. Todos me decían algo distinto, tenían distintos objetivos, la forma de querer hacer las cosas también era distinta. Eh, la persona que iba a ser el, el líder de todo ese equipo no tenía experiencia liderando empresas como esta, ni tampoco tenía mucho conocimiento del mundo de aceleradoras, fondos. O sea, había altas posibilidades de que todo salga mal. Sin embargo, no sé por qué acepté, renuncié a mi trabajo y me embarqué en esta aceleradora. Lo di todo, pero se los puedo asegurar. Eh, desde armar la oficina, elegir muebles, eh, armar el sitio web, eh, definir un nombre, eh, ¿cómo se llama esto? registrar marca, eh, hasta el papel higiénico del baño, les juro que me encargaba de comprarlo yo. O sea, lo di todo para que salga bien, para que funcione. Eh, hicimos, llegamos a hacer la primera convocatoria de emprendedores, firma de contrato, inversión, todo. Y a los seis meses viene uno de los dueños, uno de los accionistas de Argentina, me invita a tomar un café y me dice, Nati, voy a desfinanciar la empresa. La vamos a cerrar, tenemos que echar a todos, te tenemos que echar a vos eh, y tenés dos opciones. Si querés, te vas ahora o te quedás un par de meses conmigo y me ayudás a cerrar todo esto. En ese momento, lo que yo sentí, primera sensación fue un enojo conmigo, porque era obvio que esto iba a pasar. Yo sabía que no iba a funcionar la empresa. Y lo sabía desde mi experiencia propia de algo que va a comenzar nuevo, un nuevo negocio en el cual los socios opinan distinto, tienen distintos objetivos, tienen distintos valores y distintas culturas y encima eh, había una falta de liderazgo, no había manera de que esto funcione. Entonces mi mayor eh, frustración en ese momento fue darme cuenta de que yo no me había escuchado a mí misma y que ni siquiera me había apalancado mi propia experiencia o saberes para poder tomar una decisión en ese momento, como... Se dice, a veces estaba en Narnia, se ve, y tomé esa decisión en ese momento. Quizás hoy con el diario del lunes, eh, y después podemos charlar sobre aprendizaje y ese tipo de cosas, se pueden sacar cosas positivas de esa experiencia. Pero la verdad que en ese momento la pasé bastante mal por el hecho de la incertidumbre y la angustia de saber que te vas a quedar sin trabajo, la angustia de decirle a otras personas que se van a quedar sin trabajo, la incomodidad de decirle a aprendedores que se si los que le prometió no se lo íbamos a dar, eh, fue bastante complejo y sentí que me lo podría haber ahorrado si me hubiese escuchado en ese momento, hubiese actuado de otra manera. Así que si hubiese eh, algo que me gustaría que se lleven de esta eh, conversación o de esta charla que estamos teniendo, es que confíen en ustedes, que se escuchen, que se apalanquen en sus saberes. Que esto no quiere decir de no recibir feedback o no buscar distintas miradas al momento de tomar una decisión importante. Pero siempre... Las voces de otros no tienen que ser más importantes que la voz propia de cada uno de ustedes. Gracias.